Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Señores, la provincia de Santo Domingo cada vez en crecimiento, desarrollo, la parte política, eso y muchos más. Pero conocer a fondo una gestión legislativa, una nueva generación de jóvenes que han asumido la Cámara de Diputados, es bueno conocer a fondo eso y otros temas. En esta noche nosotros recibimos la visita de Juan Rojas, quien es diputado de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno para conversar en esta noche, no solamente de cómo marcha la Cámara de Diputados, sino también cómo marcha la provincia de Santo Domingo. Juan, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Robert, por recibirnos. Para mí es un honor y un placer poder compartir contigo y llegar a todo ese público que siempre te acompaña. De verdad que para mí es un gran placer. Muchísimas gracias. Igual, Juan... Vemos que avanza la legislatura, se ha iniciado ya recientemente, pero muchos trabajos y muchos temas desarrollar dentro de tu rol de legislador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia, Santo Domingo. ¿Cómo marchan los trabajos en la Cámara de Diputados en estos momentos? Bueno, como, como usted bien sabe, Robert, nosotros venimos de una pausa sí. eh, con relación a la pasada legislatura que culminó, el 12 de enero sí. y recientemente hace aproximadamente un mes sí. iniciamos nuevamente los trabajos. Eh, debido a esa pausa, muchos de los trabajos de comisiones sí. no han rendido informe alguno, por ende en las sesiones lo que se ha hecho en estos días, más que nada es todos esos proyectos de ley que fueron introducidos sí. en, en ese tiempo que tuvimos receso, porque aunque no hay Trabajo legislativo, pero los diputados se mantienen activamente haciendo proyectos de ley, y proyectos de resolución sí. y lo van introduciendo eh, en el tiempo que ellos tienen y en el espacio. Bueno, todos esos proyectos lo que se están haciendo hoy en día es enviándolos a las comisiones a las que pertenecen. Eso es eh, porque, como le dije, no se han aún hecho... Como tuvimos ese receso, sí. hubo mucho trabajo que aún no tienen la aprobación o el rechazo de, de las comisiones. Entonces, eh, de, de hecho, la semana que viene sí. no habrá sesión, simplemente habrá comisiones para que todo ese trabajo que, que está, ya se ha enviado al hemiciclo y se pueda estudiar y aprobar todos esos proyectos. Eh, hemos empezado con mucho, con mucho ánimo, mucho trabajo. De verdad que eh, muchos legisladores hicieron muchos proyectos en estos sí. días y esperamos avanzar lo más que se pueda, sobre, sobre todo con por, por los temas pendientes eh, que, que tenemos con relación a los proyectos que el presidente de la anunció sí, sí, el 27 sí. de febrero y que fueron introducidos también en ese tiempo. Muy bien. Eh, eh, Juan, hay un proyecto muy interesante, y ahora que tú mencionas esa parte de los proyectos pendientes, que sé que tú eres parte de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara de Diputados, vimos que en el día de ayer se estuvo leyendo esta pieza y demás y todo eso ¿cómo marcha este, por favor? eso es, eh, para ese proyecto es el proyecto de comercio marítimo sí. nosotros como país no contamos con una ley de comercio marítimo lo cual no nos ha beneficiado ya que se pierden eh, muchas oportunidades por nosotros no tener una ley que regula, regule el, sí. el, lo que viene siendo el sistema del comercio marítimo eh, es una pieza que que para su estudio se creó una bicameral, sí. por la importancia y la necesidad que había de, de sacarlo, un proyecto sí. que tiene 20 años en el Congreso, y que ya en el día, vamos a decir, hace en la, en la, en la legislatura pasada sí. fue aprobado en el Senado, se, se envió a la Cámara de Diputados y se está leyendo, porque sí. una de las partes eh, fundamentales, y así lo establece el reglamento de la Cámara de Diputados, es que los proyectos hay que leerlo artículo por artículo Muy bien. para que luego que se concluya su lectura, entonces entren los debates. Es un proyecto que, que tiene eh, mucha expectativa de los sí. sectores que, que tienen, eh, vamos a decir, que, que están en ese espacio, que trabajan y que, y que esta ley viene a regular, eh, están todos de acuerdo. Es de los pocos proyectos donde todos los protagonistas del comercio marítimo se han puesto de acuerdo producto al tiempo que tiene sí. este, este, este proyecto de ley, valga la redundancia. Entonces eh, ya llevamos tres sesiones leyéndolo, es una pieza muy extensa, sí. tiene más de, de 200 artículos y esperamos que, que cuando se culmine entonces que entren los debates. Eh, ver si si dentro de las posibilidades y el espíritu que se tiene en la Cámara se pueda aprobar y nosotros llevarle a la sociedad esta pieza que será de gran contribución, no solamente en el tema marítimo sino sí. en todo lo que tiene que ver con el asunto de mar, porque aquí los barcos no se le puede poner bandera, o sea usted compra un barco y no te he visto que tienen bandera de otros países sí, porque nosotros sí, sí. no tenemos nada de eso regulado pero esta ley viene ya a, a regular el tema de las ventas, el tema de, de esas embarcaciones que, que están deterioradas y que pasan a ser, eh, se venden para ser eh, utilizadas Sandía para de, material. Demolida, sí, claro, claro que sí. Entonces todo eso estará reglamentado y es una ley que, que le traerá mucho beneficio al país económico y también de posibilidades de, de que otras naciones vengan aquí y puedan eh, reglamentar sus embarcaciones aquí y, y nosotros beneficiarnos de todo esto. Juan, mira, resulta interesante en tu condición de legislador que explique esta parte, porque en nuestro caso tú sabes que a veces tenemos amigos que vamos y visitamos algunos lugares que tienen lanchas, que tienen botes, y le preguntamos, pero ¿y por qué no tiene la bandera? ¿Por qué claro. siempre vemos que colocan la bandera de otros países y por qué no la nuestra? Me llamaba la atención esto. Mira, ¿cómo tú explicas que esto todavía no está regulado? Y claro. sé. No sé en tu condición de legislador qué opina, pero creo que esto puede también ser un elemento de motivación para poder desarrollar lo que son los diferentes puertos, lugares, porque vemos que en el caso particular de Romana, Bávaro, Boca Chica, pero hay muchos espacios donde se pueden hacer puertos que pudieran abrir espacio para comercializar y también para la visita de nuevos inversionistas en ese sentido. ¿Pudieran impulsar nuevas inversiones? Eh, claro que sí, porque es una ley que va a, regl a reglamentar un comercio que aún nosotros eh, lo hemos estado haciendo de forma empírica, sí. eh, sin ningún tipo de regulación, lo que quiere decir que la gente muchas veces se limita a hacer inversiones. Pero es una ley muy interesante, de hecho producto de esa ya se está trabajando eh, la ley de, de, de actividades eh, náuticas, sí. eh, que también se va a regular el tema de los yesquíes, o sea, Sí. el tema de las lanchas y todo eso que son los deportes náuticos, que tampoco tienen ninguna regula reglamentación. Entonces, todas esas leyes eh, han sido enviadas al, a la Comisión de Asuntos Marítimos y nosotros la estamos estudiando. Ya la de Comercio Marítimo se aprobó sí. en, en la Comisión Bicameral. Excelente. Ya la de la, la deportes náuticos y actividades náuticas ya esa, se introdujo en esta nueva legislatura y se envió a comisión para su estudio. Excelente, excelente. Pero sí traerá, como usted dijo, eh, grandes oportunidades para el país. Sí, muy bien. Eh, diputado, queremos seguir en ese mismo orden porque sé que a la población les resulta interesante estos temas cuando se habla de nuevas inversiones, pero vimos que ya nuevamente se activan lo que son los aprestos para poder lograr en República Dominicana la aprobación de un código penal. Hay un bloque de legisladores del cual usted forma parte que se llaman Los Providas. Es interesante ver que este bloque tiene interés de poder lograr la aprobación de un código penal. ¿Pudiera darnos un poco de detalle de estos diputados? Eh, como usted bien sabe, en la legislatura pasada se quiso aprobar el código. Sí. No hubo los votos necesarios o no había el consenso. Sí. El consenso que se, que se establece para que una pieza como esta pueda ser aprobada eh, y perimió. Sí. Nuevamente, en el día de ayer se introdujo la misma pieza, pero con modificaciones, donde okay. muchos de esos eh, artículos que, que tenían muchos intereses encontrados, lo que hizo fue que se, se, se, se dejan fuera Muy Para bien. nosotros con esto, poder aprobar un código que pueda regular y reglamentar esos delitos que aún no, no están tipificados en nuestra ley. Okay. Eh, entendemos que se van a hacer los consensos necesarios, sí. se van a a crear eh, la armonía y la prudencia para que este código ya sea una realidad también un sí. código que tiene Perdón. una ley que tiene 20 años también eh, sí. dando vuelta y por situaciones sí. eh, de intereses sí. porque no, perdóneme podemos... diputado perdóneme tiene 20 años circulando, pero el que tenemos es de 1.800. El que, sí, porque tenemos, gracias a Dios, tenemos sí. un código penal Pero de 1.800, ya es claro. una cosa totalmente arcaica diputado. 1.800, pero con modificaciones. Sí. Porque acuérdese que esto es un código que se está también modificando. Okay. Lo que se está haciendo actualizando. Muy bien. Pero no es que se va a sacar el otro y se va a poner uno nuevo, sino... El que tenemos se va a actualizar. Es llevándolo a, llevándolo a la realidad, diputado, pudiéramos decir, Llevándolo a la realidad, claro. porque, porque en ese código que usted me está conversando, hablamos de delitos electrónicos y en el que están, no, eso ni se, ni se imaginaba mencionar. No, no, pero ha, ha tenido sus, sus modificaciones sí. con el tiempo. Lo que nosotros estamos haciendo es ahora es, vamos a decir, una reforma, sí. porque son tantos los artículos que no se contemplaban anteriormente, tantos delitos. Sí. Estamos hablando de más de 90 tipos de delitos diferentes sí. que estarían tipificados, eh, entre ellos el, el tema de cibernético, como sí, usted sí, dice, sí. el tema de, de la invasión de los terrenos, que es una situación que nosotros Que uno Un dolor de cabeza todo. permanente, diputado de los, de los que tienen algún poquito de tierra. Esas invasiones de terrenos constantes, ¿eh? así es, el tema del ácido del diablo sí. o sea, son, son muchas cosas sicariato que, que actualmente no están tipificados per se, y lo que se hace es que muchas veces esos eh, criminales o quienes cometen esos hechos, sí. eh, le ponen una, una pena sujeto a otra eh, tipificación y, sí. y, no, y no cumplen con, con, con lo que se requiere o con el hecho que ellos eh, cometieron, pero tenemos eh en esta nueva legislatura tenemos la intención de llegar a la mayor cantidad de consenso posible. Y como le digo, si hay cosas que hay que tendremos que modificar o sí. sacar para tener esta pieza legislativa, creo que debemos hacer lo necesario para que el pueblo dominicano y nuestra sociedad tenga un código de acuerdo a los tiempos y a las necesidades. Muy bien. Diputado, le hago un breve paréntesis. Usted sabe que con ese proyecto ustedes como bloque, como ustedes se han llamado bloque por la vida y la nación, se pudieran marcar en un, un, un, un punto en la historia de poder hacer un cambio, una transformación? Porque, diputado, hoy en día la sociedad anhela ver una nueva pieza en ese sentido. ¿Usted sabía? Es un clamor social hoy en día la actualización de ese código penal que usted refiere. No, Ustedes, así... ustedes están en la puerta de poder lograr que la sociedad lo marque a usted en la historia, ¿sabía? Porque que lo, eso, mire, es imprescindible hoy en día, diputado. Porque hay algo que a mí me llama la atención. En esa pieza, usted sabe que hoy en día aquí no se habla de cúmulo de pena, diputado. Tampoco. Y hay un caso, y me perdona que le estoy interrumpiendo a usted, diputado, como el de Charman Chakra. No sé si usted recuerda sí, ese sí, caso. Sí, sí, claro. Sí, señor. Diputado, Eso toda la sociedad dominicana quedó conmovida con este hecho. Y mire, apenas... 30 años de cárcel y tal vez a los 15 años puede solicitar sí. una libertad condicional y puede salir en libertad. Para Así mencionar es. un caso, diputado. Así en es. esa en esa pieza que ustedes de, depositaron contempla el cúmulo de pena, diputado. Claro, sí, contempla el cúmulo de pena, eso es una de las cosas que de las grandes eh, conquistas, vamos a sí. decir, o de, la, de las de eh, las las nuevas cosas que tiene el código. Sí. Y también, la, la, también el, el, el cúmulo de pena por diferentes delitos. Sí. Ya sea que usted cometió un hecho, ahí le cabe una pena, pero también fue en componencia con otra persona, con es otro, otra pena, okay. o fue partícipe, o el actor intelectual. O sea, ya el código es una, una pieza que, que se ha trabajado bastante. Sí. Eh, reconocemos la importancia, como usted dice, de, sí. de, de lo que el pueblo necesita, sí. esta, este nuevo código. Pero nosotros, lo que, nosotros, la mayoría de legisladores somos nuevos. Sí. Tenemos alrededor de 120 diputados nuevos. Y nosotros como diputados nuevos tampoco podemos cargar con, con, con lo que no se había hecho anteriormente. Muy bien, muy bien, claro. Nosotros estamos trabajando para que esto que tiene 20 años, pero que no ha sido de alguna forma responsabilidad de nosotros, sino sí. tal vez de, de los anteriores que no pudieron ponerse de acuerdo, sí. nosotros en esta llegara a un entendimiento y llevarle a la sociedad esto que, que tanto anhela y por la importancia como usted reviste de, de tener este esta pieza para poder eh, tener una sociedad más justa y, sí. y que estos crímenes que se cometen o estos hechos tengan la pena correspondiente a esa a esa actividad a la cual esta persona cometieron ese hecho. Eso es así. Diputado, sé también que usted parte de lo que es la Comisión de las Fuerzas Armadas y la Comisión de Juventud. En esta Cámara, de diputado, ¿al, ¿algunos trabajos puntuales o previstos a desarrollar en los próximos días en este sentido? Eh, mire, actualmente la Comisión de las Fuerzas Armadas está trabajando, el, el, vamos a decir, la ley que va a regular la seguridad privada Excelente. nosotros el tema lo que le llamamos los watchman sí, sí, eh, los lo vigilantes los lo vigilantes privados en diferentes lugares eh, y plazas comerciales actualmente trabajan con un reglamento no sí. tienen una ley per se la cual eh, no tampoco está sujeta sí. a, a los nuevos tiempos ni a las necesidades que que esta actividad eh, comercial sí. eh, requiere entonces se está trabajando en ese proyecto de ley una ley que que va a regular, va a reglamentar, va a darle seguimiento a estas sí. compañías, se le, va, eh, se le va a poner eh, el tema de la edad de los de, la, de los miembros, el uso de las armas, o sea, un sinnúmero de cosas que actualmente vemos que, que no está fluyendo, sí. no está trabajando como debe de ser, entonces esta ley lo va a regular del por todo. Entonces, es una ley que tiene mucho interés porque tenemos muchas compañías... ¿Qué? Eh, en el cual todas han participado y han dado su opinión eh, una ley que, que va a establecer que la seguridad eh, estará vamos a decir, el, la institución la cual va a regularla será el Ministerio de Defensa que también eso fue una situación que, sí. que tuvimos eh, trabajando porque inicialmente era el interior y policía pero por el uso de las armas y las claro, municiones claro. entonces pasó al Ministerio de Defensa, y bueno, el tema de la Comisión de la Juventud, es una comisión que tiene muchos proyectos, pero la mayoría son resoluciones, pero hay uno que, que es una modificación a la ley de los municipios, la cual establece una partida eh, ya directa sí. para el tema de la juventud en los municipios. Qué que bien, Los ayuntamientos bueno. contemplan en su presupuesto un, una partida para la juventud. Que, hay, ¿Que hayan eh, oportunidades desde de los municipios para la juventud? No, y que se cree la dirección de juventud sí. en cada municipio, y que bueno. tengan un presupuesto que ellos puedan eh, gestionar y, y poder velar por los intereses de ese sector, que es la mayoría en nuestro país. Claro que sí. O sea sí. que tenemos trabajo, tenemos trabajo de más, además de, de todas las resoluciones que se van creando debido a la necesidad, y que como comisión nosotros tenemos la responsabilidad de darle salida y bueno tratar de seguir llevándole al pueblo dominicano lo que ellos necesitan para nosotros poder convivir. Qué bien, qué bien, interesante. Diputado, tenemos que hacer una pausa, les recordamos a todos, conversamos con el diputado Juan Rojas, del Partido Revolucionario Moderno, por la provincia de Santo Domingo. Venimos en un momento.